este amigos cómo están qué bueno que en, nos estamos visualizando otra vez ahí con ustedes en sus talleres en sus negocios en, en sus oficinas este, muy buenas tardes Oscar cómo te encuentras hola muy buenas Juan fíjate que todavía este, tomando con la de la pandemia todavía hay que cuidándonos con el cubrebocas ahorita que nos estamos quitando tener esa precaución a pesar de que tengamos ya la vacuna verdad verdad Juan así ¿Sí? es y otra, más que nada, darle al auditorio, muchas gracias por estar el día de hoy otra vez con nosotros. Están las tardes la, este, trafic... de Logos Naranja, nuevamente. Y aquí vamos a ver una parte muy esencial, que es, este, Henry, su segunda parte, Juan. Sí, la otra vez, este, no alcanzamos a... Bueno, es que Hendrix o bastantes, ahora sí que presentaciones. Pero ahorita lo que estamos presentando nosotros es, este las suspensiones más comunes más este, representativas dentro de nuestro mercado, si tiene alguna sugerencia de alguna suspensión Hendrickson y quisiera saber los componentes pues con toda confianza ahí tenemos el chat nosotros lo podemos, este, les podemos enviar este, ya sean fichas este, o por medio de, de los centros de servicio les pueden dar información y en la final de la presentación vienen nuestros números de teléfono este, ese número de teléfono también es WhatsApp entonces este, nos pueden mandar un WhatsApp ahí de la imagen que ustedes este, no identifiquen o quieran información les vamos a poder dar consulta con eso este, Oscar pues tenemos ahora sí que una suspensión muy clásica dentro de los Triliner este... bueno antes que nada otra vez este, retomando ese esta... asunto de los camiones Estefan y ya habíamos hecho un tema anterior acerca que los vehículos son este, configurables ¿Qué quiere decir que son configurables que en esta parte de lo que es este marca Hendrickson lo trae este muchas marcas, ¿verdad? Entre ellos, lo que es Kenwood, Volvo, este mismo International, incluso hasta este mismo este Mac, ¿no? Que algunas traen ese tipo de suspensiones. Y algo muy. Pues que se usa muy frecuente con lo que es este Frontliner, es lo que es la famosa suspensión, la suspensión delantera, IT. La. Del Columbia, la del Century, cualquier este este internacional la puede traer esta suspensión, es correcto. Juan, fíjate que una de las partes este, muy, muy esenciales que tenemos este, en la suspensión delantera es esta parte ¿no? que es este la suspensión delantera con los números códigos 11.067 que es un buje de paramoelle que va en la hoja que queremos realmente este ver uno que la muelle se identifique dos el tipo de suspensión y también es muy esencial que con el uso de, de poder instalar el producto miramos las cavidades porque esta parte de que nos utilizamos ahí en el rolado prácticamente luego hay veces que el rolado ya viene un poquito fatigado qué quiere decir fatigado ya viene desgastado ya viene abocardado y realmente luego hay unos este, bujes que cuando lo comencemos a meter eh, se quedan un poquito holgados entonces es muy importante tener esa medición verdad de lo que son los ojos de muelle y así aseguramos que tengan esa interferencia que es nuestro buje con la, el ojo de muelle si va a trabajar adecuadamente sí de aquí lo interesante es de que si las dimensiones no son las estándar se pueden recorrer los bujes entonces pueden tener ahí un contratiempo o un desgaste prematuro con, este, si no tenemos la interferencia indicada ¿no? este, más o menos la interferencia que lleva este, un buje de muelle es de 10 milésimas de 10 milésimas de interferencia de 10 a 15 milésimas de interferencia entonces este, pues, miden, se mide lo que es el, lo que es el, el diámetro exterior se mide el diámetro exterior debe de tener 10 milésimas más grande que la cavidad que la cavidad donde pueda ser alojada esa pieza de esa manera nosotros vamos a saber que tenemos una medida estándar cuidando esos detalles pues le vamos a sacar este ahora sí que el mejor provecho a todos los productos que nosotros este hagamos este ese tipo de montaje y, y fíjate juan que esta parte de lo que se hizo la conjunción de un sistema hablemos que los tractocamiones funcionan por sistemas sistema de suspensión delantera, sistema de suspensión trasera sistema de enfriamiento, sistema de motor y son un conjunto de componentes que deben de estar adecuadamente y nosotros le recomendamos siempre cuando cambien partes de piezas que son estas de suspensión lo hagan de forma conjunta verdad que quiere decir conjunta ok como delantera como trasera para que estén trabajando adecuadamente es lo que bueno, hemos recomendado a los compañeros y amigos de ahí a los mecánicos que realmente hagan esa función verdad, que cambien todos los componentes de la suspensión y para que pueda trabajar adecuadamente ¿Puede llevar este, ese número de parte o el 11066? Nosotros creemos que fijar siempre en lo que son los aretes Juan porque los aretes te van a dar que es la parte donde fijamos la parte fija ajá, si viene lo que es un tornillo pasado ¿Qué vamos a utilizar? Ah, vamos a utilizar el 11067. Pero en este caso, si trae lo que es en una parte como arete, que le dicen, eh, vamos a utilizar el 11094. Muy bien. Que eso son sujetados con lo que son los famosos este, pernos, que le dicen allá afuera, de este, huesitos, ¿verdad? Coloquialmente. Pero sí, son pernos que tienen este, de lado a lado, tienen un acabado de lo que es este, un diámetro exterior de cada lado la 11094 11066 en las suspensiones este viene actuando como parte fija y la parte movible viene siendo la 18994 que es la parte que hace el columpio para que haga el movimiento torsional que demanda las suspensiones todas las suspensiones nos van a demandar fuerzas en este caso esta es una fuerza torsional la que este, va a desempeñar la suspensión entonces este, tenemos que tener en todas las suspensiones siempre una parte fija y una parte movible, o, el, la que es funcionan correcto. como la parte fija la, puede ser la 11094 si es que lleva ese modelo, la 11066 con perno pasado, el perno pasado este qué tornillo lleva este ahí o sea, tú que alcanzas a ver un poco ahí tenemos lo que es este de medio lo que es el tipo para la muelle de la 13725 este tenemos de un tornillo del 5 y también tenemos un tornillo ahorita de lo que es este para un torque de 256 libras 256 entonces aquí hay que acordar algo este, tomando el tema de lo que es el punto de lo que es el, este, el punto fijo este fíjate que cuando en la física puede haber un punto fijo pero del otro lado, en el punto móvil, puede ser uno o dos puntos este, móviles. ¿Por qué? Porque en esa parte, lo que es en la parte del columpio, es en la parte de arriba y en la parte de abajo, tenemos dos puntos movibles, en la cual le ayuda para lo que es amortiguar la, la situación, ¿verdad? De los caminos no, sinuosos. Entonces, la 11066 trae un tornillo de tres cuartos, que este, nosotros estamos recomendando un aprieto o un torque de 286 libras-pie. Normalmente en nuestras pláticas siempre hemos sacado este, lo que son los torques, por la razón de que la vida útil depende del apriete. Entonces, siempre vamos a darles en las fichas técnicas lo que es este, el torque, qué tornillo lleva, si es un, un, un tornillo grado 8, que es el recomendable, al acero al carbón, este templado, esos son los tornillos que llevan la suspensión eh, sí. cuando luego encontramos un tornillo pues podemos poner cualquiera pero ustedes pueden este, garantizar su mano de obra o su trabajo o el, el rendimiento del, del buje siempre con tornillos este, grado 8 que los podemos identificar muy fácil, ¿no? fíjate Juan ahorita por ejemplo en el buje de lo que es el 1266 que es un tornillo de 3 cuartos con un grado 8 ¿Qué va a pasar? Le hemos dado un torque de 286 libras pie. ¿Qué quiere decir que es la longitud que vamos a hacer de la distancia por el movimiento torsional que le vamos a dar? Y, y aquí la pregunta, Juan: fíjate que muchos, el auditor pregunta, oye, ¿dónde le podemos dar el torque? ¿Sería en la cabeza o sería en lo que es la parte de la tuerca? ¿Dónde podemos dar este, el torque, este, Juan? Lo recomendable es, ahora sí que, las consultas todos los que manejamos fierros y demás, es bueno consultar si el torque lo lleva la, la tuerca o lo lleva la cabeza del tornillo, porque cambia lo que es el torque, es menor el torque que se le da a la tuerca y mayor el torque que se le da a lo que es la cabeza del tornillo. Y, y la otra verdad, este, también dentro de las tablas y la parte de la mecánica, hay un punto muy especial, porque hay dos formas, ¿verdad? uno, cuando te dicen, oye, este, le, debemos de lubricar lo que es la cuerda para darle un torque lubricado o debe ser un torque en seco. Nosotros, como parte de mecánica, nos decimos, ¿sabes qué? Da el torque en seco porque vas a asegurar ahí la fijación de lo que es la pieza. Ahora, en este. casi nosotros no recomendamos lo que es este voy a decir que un torque lubricado. ¿Por qué? porque Porque debemos que dar. Ya sabemos que la mayoría de los talleres pues luego no contemos con un torque y ahí sí nos exige un torque adecuado ¿verdad? mientras que en la parte de lo que es un torque con, sin, sin grasa, sin aceite, que es en seco ahí todavía podemos apretar un poquito este, mejor el torque y pues, bueno, ocupar lo que es el torque de trinquete con un torquímetro ¿no? con un torquímetro sí la información que nosotros les damos este, realmente es soportada por, por literatura por recomendaciones del fabricante estos torques ahora sí que este ya vienen de, de fábrica entonces para que ustedes tengan una mejor un rendimiento de las piezas este pues hay que torquear bien ahora sí que el tornillo o la tuerca y en, en las fichas nosotros les podemos comentar si el torque a la hora de instalar una pieza lo lleva la cabeza del tornillo o el torque lo lleva este, la tuerca Comuníquese se comunica si tienen esas sí. dudas a asesoría este, técnica comercial en la cual nosotros lo podemos apoyar y brindarles lo que es disipar sus dudas fíjate que también esa parte de los torques estamos hablando que cuál es el torque que debemos de colocar a lo que es a la 13, a foto de ficala en la muelle al otro extremo Aquí que el tipo columpio ¿no? el tipo columpio es correcto fíjate que ahí nos marca un, un torque de 92 a lo que es 97 libras-pie que, que fíjate que mucha curiosidad, porque dice libras-pie verdad, porque el concepto de libras-pie es este esta aquí nos dice que es un tornillo de media ¿no? ajá, un tornillo de media de, de lo que es este, en libras-pie ahora fíjate que como siempre le hemos dicho, traten de ustedes utilizar un torquímetro y fíjate que ese, esa parte de la suspensión lo traen varios este, camiones verdad y más en lo que es muy famoso con el proline que es este lo trae el Columbia, lo trae el, el Cascadia, ¿Quién más? el Century. Pues el Century. lo puede traer cualquier este, camión, porque es una suspensión de Hendrickson y Hendrickson es compatible con ahora sí que las multimarcas que hay en este de, de, de tractocamiones. La 18994, pues este, la podemos vender por kit. Lo que nosotros sí recomendamos es que todo lo hagan por kit, para garantizar ahora sí que este, la seguridad, porque todas las partes son nuevas pero también lo podemos vender como $18,994, viene solo lo que es este, la tipo Omega y aparte traemos un huesito, tornillo para herraje, o el herraje más bien, el 3111 31, y también tenemos este, las tapas laterales que cubren este, ahora sí que este kit y fíjate que una de las situaciones verdad, pensando en la economía de ustedes sí otra recomendación, ¿por qué el kit? porque el kit te va a salir un poquito más económico y más se este, funcional a lo que son los productos GAP a pesar de que usted lo pueda comprar individual, creo que en esa situación GAP está pensando en ustedes el congreso final en el sentido de que realmente va a tener un mejor precio mejor ¿Entiendes? precio y cambiar todo nuevo es mejor garantizamos nuestra mano de obra le, este, le sacamos el mejor provecho a lo que es el producto de cualquier este, figura que sea mientras lleve tornillos pasados o lleve este, tuercas mientras tengamos los torques indicados pues vamos a tener ahora sí que un rendimiento mejor de todos los componentes ahora vamos a pasar con la suspensión de este la e4 de hendrickson la suspensión e4 de, de hendrickson para 40 mil libras 36 mil libras es, también es multimarcas la puede traer un columbia la puede traer un volvo la puede traer un Kenworth la puede traer también este lo que es un internacional la E4 normalmente yo la he visto mucho en lo que son los, los camiones de volteo que es una suspensión mecánica si verdad que ya cambia un poquito la textura de las diferentes este, suspensiones y una de, de distinguir lo que es una suspensión este, mecánica y una suspensión neumática por regular las neumáticas siempre sí va a traer lo que son los amortiguadores y bolsas de aire y se puede construir de una o dos hojas para muelle de diferentes formas, tenemos la, la forma Z, la este, parabólica, pero aquí hay otro más esencial, ¿verdad?, para obtener mayor soporte, que es la suspensión este mecánica, que son constituidas por hojas, ¿verdad?, hojas primarias, hojas secundarias, hasta en el número de hojas, aquí esto es para obtener una suspensión más robusta, ¿verdad? Que, que tolere mayor sí. capacidad de carga, ¿no? En la parte de las perchas traemos la 11747. Es el kit de rebote. Es el kit de rebote. Trae un tornillo de media. El torque que estamos nosotros sugeriendo o recomendando son 110 libras pie. Este, ese torque para ese tornillo de media. la parte de abajo pues también viene lo que es la clásica. Esa, esa granadita que es de 2 pulgadas. Pues bueno, le traen esta este, suspensión, pero la pueden traer este, otras, este, otras suspensiones, no siendo la E4, la de 2 pulgadas. Ya sabemos que la fijación para esta granada viene siendo de, de este, para un tornillo de 5 octavos, este, 180 libras-pie. Ese es el torque que estamos recomendando para la fijación de, este, del tensor hacia el camión de la granada 13521. Este, los tensores vienen cambiando de medida, todo depende si es tubular o si es de fundición, cambia un poco la medida, pero la granada sí es la misma. Dos pulgadas con 150 a 180 de interferencia, es una granada que no trae casquillo, cuando ustedes la van a instalar, pues este, la interferencia viene siendo de 150 a 180 milésimas de interferencia. En la, lo que le llamamos el balancín, pues aquí tenemos la 13512, que es el buje este, lateral. Y trae un tornillo pasado. El tornillo es de 7 octavos. El torque que nosotros estamos recomendando son 400 libras pie. En la parte central del balancín, ahí ustedes pueden visualizar lo que es este, el diagrama. tenemos este, el 13526, que es este, el central. Para un tornillo de una pulgada estamos recomendando 575 libras-pie para los balancines. Estos balancines pues puede llevar dos, puede llevar cuatro, este, dependiendo ahora sí que este, la configuración de la suspensión en las unidades. Esto es en la cuestión de la, de la suspensión E4, una suspensión mecánica que todavía está este, jalando en el mercado, sobre todo este, lo he visto mucho en los materialistas. Y fíjate cuál que veo, una de las cosas muy importantes es cómo podemos decidir esa suspensión. Y donde viene, ¿verdad? Por regular lo que vemos en la otra fotografía, vemos cómo son estructurados estructurado, que la parte de enfrente es una plataforma completa y en este caso que estamos en las diferentes capacitaciones, que este es un torto. ¿verdad? Siempre acordar esa parte, ¿verdad? Distinguir lo que es un torto. ¿Por qué? Porque en este caso cuando esas partes de que, oye, es un torto, este, es de suspensión. Hedison, a lo mejor lo trae este, un international. Es una forma adecuada que nosotros podemos detectar que el tipo de suspensión que puede traer. Y la otra situación, cuánto es el tonelaje, ¿verdad? Que puede cargar esa suspensión. Así es. Y, y ahorita vamos a hacer un pequeño. Break, para mandar saludos ahí a los amigos de Mochis nos están hablando Querétaro, Querétaro, este, ahí este, Mecánicos Ghost, ahí en que nos siguen por, por Facebook también este, estamos hablando de lo que es este, Víctor, Víctor Antonio de, que, su saludo, a Víctor de Veracruz también, saludos fíjate que pues, ahorita, qué bueno que nos están viendo de muchos estados de la república, acá mismo Tepoztlán lo que es este máximo allá en Veracruz fíjate Córdoba nos está también este, nos están siguiendo Córdoba entonces imagínate verdad también Sudamérica que pues para darles también un saludo a los, a los compañeros y amigos allá este en Sudamérica Centroamérica Sudamérica saludos y pues también Estados Unidos verdad ahí que también nos, nos puede estar viendo ahí lo que es parte de Fernando digo que últimamente este pues no este nos está viendo y, y la otra, este, Juan, que vamos a seguir con este gran tema que es Hendrickson, ¿qué otra más suspensiones nos puede generar? Sí, aquí para terminar lo que es la suspensión E4, nosotros este, les comentamos a nuestros clientes que pueden llevar sus tensores, pueden llevar los balancines a los centros de servicio, ahí nosotros les vamos este, a poder este, apoyar con, con relación al montaje y desmontaje de las piezas, Usted, ustedes este, compran el componente y nosotros nos encargamos, de poder hacer la instalación y este como está abierto es una jaula es una jaula donde la prensa se alcanza a ver se ven los dispositivos este se ve cómo hacemos el montaje se ve cómo hacemos la medición este todo esto de alguna manera siempre con especificaciones las especificaciones nosotros nos apegamos mucho para este nosotros poder dar un servicio de calidad entonces nosotros le recomendamos a los clientes que lleven sus tensores sus balancines y de ahí, de ahí les damos el diagnóstico de si su pieza es funcional o hay que reemplazarla Para poder este, sacarle este, vida útil a todos los componentes Tanto a los balancines como a los tensores Como a las piezas que van instaladas Oye Juan, ¿y yo puedo sacar todos los componentes que yo tengo para las suspensiones? Este, ¿Con cualquier pieza o debo tener un, una herramienta especializada? No, este... Cada figura de, este, de las partes que nosotros vendemos que son de ensamble, este, tenemos los dispositivos o los diferentes dispositivos con números de parte ya identi identificados. Si un cliente me dice, oye, yo quiero un dispositivo para la granada de dos, tres cuartos, este, le damos el número de parte para que él pueda adquirir también la. Este, ahora sí que el kit de herramienta. Ya este, los dispositivos que nosotros este, estamos comercializando pues están probados o sea no, va, este, bueno, no, va, no van a inventar algo sino que ya va a estar probado estos dispositivos de manera de que van a ser unos dispositivos seguros hoc para cada pieza que nosotros manejamos este Oscar y fíjate no, esta parte del diseño que, que trae GAF realmente es para poder este no dañar la pieza dos tener toda la seguridad de la instalación como para uno para el personal que está utilizando la prensa y dos Realmente, lo que son las piernas, lo que son las barras de torsión, porque pues tienen guardas, ¿no? lo que tú cometas, y algo muy interesante: que a lo mejor en un futuro este, podamos mandar este, un video directo con ustedes de cómo se están las piezas en los videos constantes. y Vean ustedes en vivo qué tan seguro y cómo se forma, este, se utiliza todo lo que es la herramienta de GAF y que, qué crees que está tan disponible. Para todos los centros de, de servicio que pueden vender para un mecánico. Sí, no se despeguen, ahora sí que, que estemos en comunicación. En las presentaciones futuras, posiblemente vayamos a tener lo que son montajes en vivo. Esos montajes en vivo, pues ustedes van a ver los números de parte, este, van a ver las piezas metálicas, donde van este, ensambladas, y van a ver que este, tenemos ahora sí que. Todos los parámetros para que tengamos unos montajes con seguridad. Y otra verdad, ¿qué crees? La prensa, ¿qué puedes recomendar de la prensa? O sea, la verdad es que tenemos una prensa totalmente robusta, tan robusta es que podemos sacar estos tipos de piezas, ¿verdad? Sí, es en la casa? 20, 750, ¿no? Las... ¿Tipo C? La tenemos tipo C, es la más comercial, la prensa este, de 100 toneladas de 100 toneladas este, pueden desmontar y montar los bujes lo que siempre más cuesta es desmontarlos ahí tenemos una técnica para que ustedes no sufran tanto a la hora de desmontar sobre todo el central este, ahí tenemos nuestras técnicas en estos videos vamos a darle los tips que de alguna manera ustedes son los expertos pero bueno un tip más este, agregado a su conocimiento yo creo que estaríamos este, bien ahora sí que este grupo de, de, de información que, que ustedes nos dan y que nosotros traemos, este, lo hacemos en un conjunto para un mejor trabajo en nuestros talleres. Ahora vamos a hablar de la suspensión ERS, este, Oscar. Esta suspensión RS, pues también es para la construcción, no es de neumática, también es una suspensión mecánica. Aquí este, lo que sustituye lo que son las muelles son los cojinetes que traen esta suspensión, porque son unos cojinetes más o menos de este tamaño. Okay. Son este, cojinetes ya muy robustos para que hagan la función de cuando manda la fuerza de torsión, la suspensión, estos este, soportes este, actúan, interactúan muy bien con lo que es el, el balancín. ¿Y los otros son qué? ¿Acciones o sería el esfuerzo? Toda la todas las suspensiones vamos a tener fuerzas este, radiales, todas las fuerzas y más cuando este, cargamos, en este caso pues son para carga. Este, tenemos fuerzas radiales las fuerzas torsionales que demandan una suspensión las, las fuerzas este, axiales también esas son las fuerzas que demandan la suspensión tenemos el 13649 que es en la parte central ustedes ahí en su pantalla van a ver este, que van medio van en medio, en los laterales son los otros cojinetes son los otros cojinetes este, que es el 13650 los tenemos disponibles este, ahora sí que para que si ustedes cuentan con una suspensión de este tipo, este, pueden solicitarlo ahora sí que al lugar más cercano que les quede. Acuérdense que nosotros tenemos 31 centros de servicio a lo largo del país y si no, tenemos el 01800. Ahora este, con nuestros números que, tenemos, este, que les vamos a presentar al final de la presentación, nos pueden este, echar un gritito, podemos comunicarnos con ustedes y les decimos en qué parte puedan ustedes conseguir este número de partes ¿no? y, y, y una cosa muy importante Juan, fíjate que ahorita como está basando toda la tecnología y la comunicación es muy rápida es que también se animen por comunicación ya sea por Facebook ya sea por lo que es este Whatsapp, también puede ser este, por la página de internet en la página de lo que es este atención a clientes ahí en el mismo este gap.com.mx y lo que son nuestros números realmente de atención a clientes que es el 800 también hay una cosa muy importante Juan que esta parte de la suspensión que creen, que como venimos toda la república nos hacen llegar sus requerimientos y vamos a tratar de acercárselo a un centro de servicio más cercano verdad y en este caso incluso hasta por Mercado Libre que también estamos ahí verdad nosotros les invitamos porque luego este pues muchas piezas se parecen este nosotros estamos de repente en algunos grupos y nos mandan fotos, no sé si se alcanza a ver Nos mandan fotos de las piezas que ellos este, quieren identificar Y este, de esa manera nosotros les brindamos la información Los apoyamos, identificando los números de parte este, De cualquier, ahora sí que cualquier marca, de multimarcas ¿no? Suspensión, motor, radiador, este, compresor Ya sea este, 2008, 2009, 2014, 2020, 2022 nosotros le podemos dar referencias de los números de parte que pueden llevar los diferentes modelos de las multimarcas que hay en el mercado. Quinta ruedas, cajas, este, vigas, entonces esa parte de conjunción que trae GAF realmente es para nosotros, es este, un mejor servicio y dos, que realmente sea más rápido la respuesta para su pieza de refacción. Y yo les sigo invitando que ustedes nos puedan escribir, este, nos manden un correo, nos den un WhatsApp, este... Solicitando lo que son lo que son las fichas técnicas esas fichas técnicas nos dicen cuántas piezas lleva ese número de parte este dónde la este dónde van instaladas viene un pequeño diagrama viene este el número este relacionados este está muy didáctica esa ficha donde nosotros los podemos apoyar a ustedes este y aparte ya tomando entrando el, entrando al tema este de la, de la, la suspensión de la RS de RS y este Juan, ¿qué buques ¿Qué, qué en la parte del diferencial lleva la RC? Pues mira, traemos lo que es la. Este, bueno, en el tensor, nosotros podemos recomendar lo que viene siendo el tensor ajustable. En dado caso que ustedes este, requieran de una medida especial, este tensor se puede ajustar a cualquier medida que ustedes quieran tener. Tenemos el tensor ajustable que es el 13590 para una cavidad de 2-3 cuartos. Este, en la suspensión, arriba lleva la 13518 en el diferencial. Uno va al diferencial y otro va al larguero. Parte fija, parte movible. Volvemos ahora, sí que a, a, es el mismo principio de todas. Parte fija que va pegada a lo que es al chasis y lo que este, es la parte este, lo, este, movible. O móvil que va en el diferencial. Tenemos la este, 13518. <coughs> perdón, la, tenemos la 13518 que es una, una granada que le llaman piña, que le llaman cónica dentro del mercado. Esta es una granada de 2-3 cuartos. Esta granada de 2-3 cuartos, este, pues va eh, del lado del diferencial. Pero si ven donde entra lo que es el cono de la granada. Eh, va en el diferencial va soldado en el diferencial aquí este de repente hemos encontrado algunos este, contratiempos que los clientes nos dicen es que se, se troza lo que es la parte del cono de tu granada cuando nosotros vamos y revisamos la unidad para ver la falla y, y sacar el diagnóstico pues resulta que no nada más tiene que ser reemplazada lo que son las granadas o la, en este caso la granada tipo cónica también tiene que ser reemplazado donde en la cavidad donde va este alojado lo que es el perno fíjate que sufre un desgaste ¿no? y al final como esa base es de forma mm -hmm. conical y los esfuerzos son conicales, al momento de lo que está haciendo una fricción recuerde, fricción metal con metal que hay, hay un desgaste hay un desprendimiento de acero, entonces ahí qué es lo que pasa que si nada más cambiamos lo que es la granada ¿qué va a pasar? podemos dañar lo que es la base, se puede trozar lo que es la, el buje este nuevo y es muy importante que cambien uno, como es la base, como que es el buje. ¿Es correcto, Juan? Sí, hay que medir con el, con el verdiente, ¿verdad? Hay que medir, este, si todavía trae este, buena medida lo que es la parte donde entra la cónica, hay que medir también esa parte. Este, realmente es una parte que es muy comercial también, se puede este, conseguir en el mercado. Y eso no nada más pasa en la cónica, también puede pasar en los tensores, ¿verdad? Que los tensores para recibir una granada de dos 3 cuartos su cavidad debe de medir dos porque yo tengo una granada de dos tres cuartos o eh, este o en otra lectura 2750 750 y la cavidad dos son 10 milésimas de interferencia entonces este mientras conserven las medidas mientras conservemos las medidas estándares vamos a tener unos componentes que nos den buen rendimiento y otra verdad, este, otra vez este, eh, vamos al inicio verdad que recuerden que la suspensión es un conjunto, es un sistema que debemos de revisar todo ¿eh? o sea incluso cuando revisen lo que son los bujes las bases, también revisen las hojas de muelles si no están desgastadas también las muelles, si es que una muelle no también esté este, rota, porque también en ese caso también eso también vale, este, por qué porque luego le estamos dando un sobreesfuerzo a las muelles Sí, es bueno este, el detalle del brío, pero más recomendable que cambien cuando esté una hoja este, ya rota, cambien la muelle. No Juan? para que tenga mejor rendimiento lo que es la suspensión. Recuerden que en México tenemos carreteras todavía muy este extremosas en varias regiones que son de tierra, este, no se sé si te ha tocado ahí, incluso para que son tipo las minas minas ¿Tú qué puedes explicar este ha que en las minas? Sí, no, este, ahora sí que son muy cami los caminos son muy sinuosos y las suspensiones están hechas para esto. Más sin embargo, pues sí hay que revisar todos los componentes porque acuérdense que un componente, digamos, cambiaron una granada, pero si ya tenemos dañada otras partes de la suspensión, pues se va a reflejar este en todo en todo la, la, el sistema. Entonces ahí hay que hacer la inspección visual de lo que es este la revisión de las unidades. No, este, no nada más cambiar el componente que aparentemente ya se dañó sino el que va conjunto con el otro para que hagan un esfuerzo uniforme y le podamos sacar rendimiento a nuestra inversión a la hora de, de estar comprando este, lo que son las refacciones o los componentes y es algo muy importante lo que acabas de comentar este Juan, fíjate, invertirle a una buena suspensión y claro, estamos hablando de una suspensión que te está dando un trabajo para un mayor rendimiento y eso que te traduce en un mayor, este, un menor consumo de combustible y de llantas, entonces esta parte de hacer una inversión es porque realmente te está dando un fruto ¿verdad? te estás invirtiendo y estás ahorrando en lo que es el diésel y lo que es en las llantas este. okay. que en la suspensión, sí con el material marca GAF las suspensiones se mantienen mucho más tiempo alineadas, por lo tanto tenemos menos desgaste en el lugar de las llantas o sea que vamos a reducir nuestra compra de llantas cuando traemos todo bien torqueado y que todo trabaja uniformemente de esa manera nosotros vamos a reducir otros gastos que pueden generar bujes que ya estén en malas condiciones ¿no? y de verdad ¿Cómo, cómo vamos a verificar un producto GAF son tres puntos esenciales que debemos de tener uno es el código, dos lo que es el logotipo GAF y tres lo que es un código de seguridad por la cual nos está este, sugiriendo la norma ISO 9000 que realmente este, ese lote sea monitoreado desde, desde el inicio de la fabricación hasta el final en la cual nosotros queremos que corta de una máxima calidad del producto así pues es, sí, claro entonces para de un lado va a llevar la 13518, y del otro extremo para esta suspensión de la RS y del otro extremo el tensor va a llevar la 13520. Acuérdense que en la 13520, 4 3 octavos de centro a centro, lleva un tornillo de 5 octavos y el torque que nosotros estamos recomendando es de 180 libras pie. Es el torque que estamos recomendando para la fijación de este tensor en, en, ya en la unidad, este, la 13520. Y fíjate que en esta parte del 13520 va a trabajar por el tipo de torno que trae, de forma este, vertical. ¿Cuál? No, en este caso eso, este, horizontal. horizontal es horizontal en este caso, ¿no? los que trabajan vertical vienen siendo de las suspensiones de Kengo, de la AG460, este, esas son las suspensiones que trabaja el buje trabaja este, de alguna manera con este, movimientos, movimientos combinados y este porque van verticales los tensores pero estos van este, horizontales entonces aquí no hay ningún problema, ¿no? Eh, las piezas están fabricadas para que aguanten muy bien lo que son los ciclos de vida en la cuestión de la torsión recordemos que este tema lo vimos la ah, anterior bien. plática acerca de la diferencia entre lo que es el aguje 11.729 y lo que es el 13.520, entonces para que ustedes realmente vean cómo trabaja una granada con respecto al otro aguje, es correcto sí. Juan? muy bien, Sigamos. tenemos este en la parte de abajo este, en las mancuernas que les llaman así colectivamente este, o las vigas igualadoras su nombre técnico la este podemos nosotros montar lo que es el 13 548 o mejor conocida como la Bar esta este esta granada esta ya es tipo granada así la conocen en el mercado la tipo granada eh, la lleva la suspensión rs pero aquí este para menor capacidad aquí tenemos dos kits ustedes la pueden identificar que los laterales unos ya van tipo granada pero si es de menor capacidad, puede llevar estos bujes que van con sus adaptadores, con un tornillo de 7 octavos, pero es para menor capacidad. Y este, la, la clásica viene siendo para esa suspensión la 13548 pero puede llevar la 13509 que bueno, traen este tipo de bujes. Fíjate que estamos detectando que lo que es la parte de lo que es el perno viene más grueso. ¿Esa con qué finalidad viene más grueso, usted, Juan? Pues mira, anteriormente muchos de estos números de parte vienen con un, con un perno un poco más delgado. Vienen con un perno un poco más delgado, pero traen unas calzas de ajuste o lainas de ajuste. Porque ellos van este, de alguna manera para lo que es la alineación, pues le va poniendo lo que son las linas de ajuste. Fíjate que esto es una gran verdad que traemos ahí, ya utilizamos esas líneas de ajustes, entran directo, entra lo que es la parte de lo que es la silla y se ajusta y se aprieta adecuadamente. Obviamente con un buen torque otra vez al tornillo. Y le estamos hablando de ese tornillo, ¿cuánto es el torque que debemos de ponerle a este Juan? Es un tornillo de una pulgada, el tornillo que lleva aquí es de una pulgada. Y son este, las recomendaciones del fabricante, nos marca que son 575 libras-pie el apriete de, para un tornillo de una pulgada para este número de parte. El torque está este, especificado para la figura de este número de parte. Que es el torque 2. Apúntenos compañeros, este, realmente ahí en el auditorio este, pueden conservar, estamos hablando de 575 libras-pie. Para un tornillo de una pulgada, de una pulgada recomendado para, por el fabricante. Para ese tipo de suspensión. Y también este, pueden bajar las vigas de la suspensión, las pueden llevar al centro de servicio más cercano y allí les van a hacer la instalación. Y, y fíjate que esta parte hay muchos lados, Juan, que me dijeron: oye, si van por mi pierna o van por la viga igualadora, ¿tiene algún costo extra? GAP no cobra. Por lo que es esa parte de ir y traer las piernas o las vigas, y hay otro: oye, que me cobras por la instalación adecuada, no te estoy cobrando por la instalación, simplemente es el plus por estar con que estés comprando con GAP. Y una cosa muy importante es esa parte que es una, este, pensando en la economía y todo este beneficio que traiga hacia ustedes, el consumidor final, que les conviene porque es totalmente. Un, un conjunto completo de ahorro, ¿verdad? Que es el traslado de las piezas como también la instalación de las piezas, este Juan. Y luego salen promociones de esos números de parte, tanto del 13.509, que son los dos centrales, los cuatro laterales, los cuatro adaptadores. Luego en la compra de que si compras cinco, si compras diez, te van reduciendo el, el, el, el costo de. Y todavía hasta nos ponemos todavía bajamos más los precios todavía para que para que ustedes los, los consumidores puedan tener uno ya instalado y otro lo puedan tener de repuesto Así en ese este sentido que es una economía muy buena este igual ahora sí que consulten a su vendedor que les este que les diga las ofertas que están en este en el mes en curso y ahí ustedes pueden este, encontrar algunas promociones donde pueden encontrar este promoción en algunas granadas los, los kits de la suspensión ya sea la tipo barpin o la RT para la suspensión RT este, cualquiera de esos este, números de parte pueden estar en promoción dentro de, lo, de los meses ahora sí que estamos recorriendo ¿no? y, y todas las promociones cambian conforme a los meses porque a veces sacamos para radiador sacamos para motor, sacamos para las suspensiones robustas, para tensores incluso para lo que son mujeres de cabina entonces esta parte es un pensamiento de ustedes en la economía que ahorita se pues, encuentra ahorita el país verdad que se ha este frenado por y estamos saliendo de una pandemia al final este no podemos este totalmente decir que estamos de una pandemia Juan, porque realmente ¿verdad? queremos que seguir igual con las recomendaciones de gel la distancia y el cubrebocas así es este Oscar. Pues este ya terminamos con esa suspensión, esa suspensión la pueden solicitar este sobre todo los componentes, más bien, los componentes los pueden solicitar por medio de los centros de servicio o nos pueden echar un gritito, ¿verdad? Este, ahorita sí. viene otra de las clásicas que que muy pocas este empresas pueden tener, solamente las de las que cargan muy pesado. Estas suspensiones no son nuevas, ya son viejas, pero que dentro del mercado todavía existen. Que es la serie RT de 65 mil libras Este Oscar Fíjate que en el mercado la conoce como RTD 650 mm -hmm. Pero en realidad A nivel este, técnico Son 65 mil libras eh, Y en este caso y, este, Son suspensiones Super más robustas Para uso más severo Ahora dijeron, oye es que di me dificulta Encontrar esas piezas pues, ¿Quién creen que en Gaflo tenemos Para ese uso y va a tener Un rendimiento como si fueran Utilizando las suspensiones mecánicas Que ya mencionamos Como la RS, la RT, HN O sea y realmente Ya mencionamos ciertas Suspensiones y tenemos la serie RT650 65 mil libras En este caso tenemos por el tipo de tensor Que podemos medir Tenemos la granada 11511 Que va arriba del diferencial Igual tienen el mismo Perno y hacen el mismo trabajo Como la 13520, pero el cuerpo es más robusto. Estamos hablando de una granada de 3 y, y media. Y no nos aventamos todavía con la de 4 1 octavo que le llamaban tipo Rodwell. Esta es un poquito más actual, pero este, la de tipo Rodwell era de 4 1 octavo. 4 1 octavo era una granada mucho más grande, y, pero para esos caminos y para ese tipo de trabajo que tenían. Y, y fíjate que esa todavía la podemos encontrar, haciendo un paréntesis, en una suspensión, verdad, muy conocida y que todavía hay uno o dos por ahí, verdad, la famosísima Vixis. La Vixis que todavía está manejándose ahora, así que eh, este, en el país todavía se maneja lo que es este, los centrales que era la 11501 los centrales uh -huh. que le llamábamos de tipo nuevo en, aqu este, en aquellos días todavía sigue funcionando esa y este, ese tipo de suspensión de la Big Six lo de, traían ese tipo de granadas robustas que esa Big Six lo trae el, el Kenworth entonces es una suspensión muy robusta sí, es que es muy similar Kenboard. aquí a esta que es una suspensión mecánica y por eso es la similitud del tipo de granada que traen verdad que son muy robustas sí. de, recordemos Big Six 4 un octavo para lo que es este el RT 650 ajá tres y media tres y media y es la 11511 el número de parte la te, contamos con esta este, suspensión o con este tipo de granada en dos versiones con perno delgado y con perno grueso tenemos esas dos este número variantes. de parte. Sí. y tenemos varias variantes verdad que también ahí tenemos este, varias granadas. y recuerden como siempre nosotros recomendamos un torque de 180 libras-pie, siempre para un tornillo de 5 octavos, ¿por qué? porque ese trae lo que es un barrero de 5 octavos ambas granadas, ambas ya ganadas. hable de la 11511, o la 11 -500 nuevos, ahora es muy recomendable este, fíjate, quitamos el tornillo, ¿y qué crees? que luego utilizamos ese mismo tornillo, nosotros le decimos, compren un tornillo nuevo, ¿por qué? porque ya hubo una fatiga, ya utilizaron, ya ustedes utilizaron este, el buje, pues también ahorrense e inviértanles a un tornillo nuevo, ¿por qué? porque eso les va a garantizar un mejor trabajo, un mejor, mayor rendimiento, si y, nosotros, seguridad, y seguridad, seguridad, ¿verdad? fíjense, recuerden que todo lo que son suspensiones, hablamos de seguridad, porque recordemos que un tornillo ya usado, una torca ya usada, ¿qué creen? ya no va a estar tan seguro y más porque ustedes están en el camino del volante y el conductor se va a sentir más satisfecho a hacer un buen manejo de la suspensión verdad entonces le recomendamos siempre uno, cuando cambien los bujes, cambien tornillos y cambien lo que es tuerca Sí, esa es seguridad eso lo estamos recalcando bastante porque digo bueno también es la vida útil de las piezas, este, los torques en este caso, pues un tornillo ya usado, los, los fierros también se fatigan, los, los fierros este, internamente pues ya quedan alguna, de alguna manera este, fracturados, no nos alcanzamos a ver, pero se fracturan también internamente lo que son los, los aceros, sobre todo los, los tornillos, no, ese tornillo todavía me sirve, no, pues bueno, no te arriesgues, Cámbialo, es un tornillo de grado 8 Lo vamos a identificar con seis rayitas Que eso nos va a marcar que es uno de grado 8 Vamos a saber que es un este, un, un tornillo al acero, al carbón Y que es templado, entonces este Pues ahí está la seguridad De, de, de nuestra unidad Y también la garantía de nuestro trabajo ¿no? Y, y otra vamos a empezar la ¿no? verdad Que también nosotros tenemos ahí Oye, tengo el central para este tipo de suspensión Que es más robusta, claro que lo tenemos Es una suspensión más robusta Que es el 13544 eso aproximadamente son una de 10 pulgadas 12 aproximadamente y tenemos lo que es el buje central también oye es que necesito el lateral qué crees Juan pues también lo tenemos en lo que es el buje lateral que es el 13.545. esta parte de lo que son esos tipos de suspensiones la hemos visto con muchas entradas de minerías y lo que es este demanda mucho mucho tonelaje, estamos a 65 mil libras fíjate, a 44 no, pues ya es bastante verdad no, no es con bastante, es que todos los componentes, 15, mientras más peso mmm, tenemos sí. que tener mayor robustez en todos los componentes, pues para tolerar, tolerar ahora sí que la carga, no? y ahora esta parte de diseño de hub, que tiene? tiene más cuerpo y tiene lo que es más volumen para poder amortiguar todos esos esfuerzos que son demandados la de unidad, al momento de ser utilizada, ahora ahí ya cambia, verdad, digamos, oye es que le quiero que ponga un adaptador si sí, es un adaptador, es un tubo de tubo mecánico ajá, ya por normativa que te lo piden que te lo pide el fabricante y tiene lo que son dos este tuercas tipo corona en la cual le quieres quedar un torque aproximadamente de 1200 libras Esa parte de 1200 libras son por ambas caras de lo que es la tuerca en un momento para garantizar un buen torque y un buen trabajo o sea ahí ya no es un tornillo, no es un ya tornillo. es un tubo roscado es, es, es. correcto y va, este tubo está constituido bajo, y hecho bajo norma para clasificar los esfuerzos que son demandados la unidad todos esos componentes los tenemos, esta suspensión sí es rara pero sí la utilizan lo que son las minas, si ustedes este, que nos está viendo tiene este tipo de suspensión, todos los componentes nosotros los tenemos yo creo que ustedes son también expertos en montar estas, pero para poder cargar una viga de estas, ¿con cuántas personas lo hacemos? Con cuatro personas, Juan, la verdad es que estamos hablando de una situación muy robusta, bueno, esa parte de allá, los compañeros de León que les ha tocado, parte también de San Luis Potosí, este Podiclán. En Cuauhtla, en Iguala les ha tocado. Este, las minas de Matehuala. También. Entonces, fíjense, ahorita esta parte son los este, que hemos tocado y nos ha tocado ese tipo de suspensión y es muy robusta, la verdad es que sí, sí, este, tenemos esas piezas, llámenos realmente ahí por WhatsApp, nuestros números telefónicos, vía Facebook, vía este, atención al cliente, ahí alguna señorita les va a contestar amablemente para que podamos utilizar las piezas y encontrar su reparación adecuada. Que no tengan este, ustedes los dispositivos, esos creo que sí no los tenemos a la venta, ¿verdad? Este, eso ya a ver, este, se puede vender, pero también sería si venta también hay una capacitación, esa que garantiza que GAP realmente les va a dar cómo funciona cada herramienta dentro de lo que es este, la instalación del producto. Este y, y si está cerca ahora sí que de nuestra localidad, nosotros tenemos los dispositivos para hacerlos, ahora sí que en, en los centros de servicio, lleven sus vigas y ahí nosotros este, podemos hacerle el reemplazo de estos, de estos buques que ya están muy, muy tremendos para una suspensión de 65 mil libras, ¿de cuántas toneladas estamos hablando? convirtiendo libras en kilos, 65 a la mitad de 65, 35, 35 65 toneladas, Sí. 35 toneladas, más, ¿sí? ¿Sí? más o menos, sí ¿no? 35 toneladas, entonces es, este, es demasiado este, robusta esta suspensión, pues contamos con todos lo, los números de parte. De repente están escasos estos en el mercado. Nosotros los tenemos. Si ustedes identifican esta suspensión RT650, RT650, sí, este, nos, toneladas. Nosotros la tenemos. Tenemos todos los componentes y le podemos dar la asesoría. Si es que usted está este, ahora sí que lejano, le podemos dar la asesoría por medio de algunos videos de montaje. Y fíjate, Juan, que tocando ese tema que es este, este Genesis, segunda parte, vamos a ver una suspensión para una, un nuevo modelo, en este caso, que son los famosos International, que nos traen, ¿verdad? Un International LT, que ya entró en el mercado, que ya prácticamente lo tenemos trabajando y nos están pidiendo componentes, sí. piezas, cómo se instala, muchas dudas de los componentes. ¿Por qué? Porque es muy diferente la forma de este tipo de suspensión. Las, la famosa suspensión del paralelogramo. ¿Por qué paralelogramo? Porque en el costado se hace un paralelogramo que es la suspensión. Y es un poquito más, pues mm, no robusta, pero sí más suave para el manejo de lo que es la suspensión. Sí, Entonces, la, la traen ahorita los, los LT. Más sin embargo, este, también la pueden traer los Prostar en la parte trasera trae la, esta suspensión de Henderson, que es la HTV. ¿HTV? y de Internacional, si es este Prostar, puede traer la Multilink en la parte delantera. Son dos suspensiones así muy complejas, pero que nosotros ya contamos con los números de parte. Este, aquí vemos la suspensión HTV, este, Oscar. Y fíjate que esa parte que nosotros que es una caja de suspensión, que es una caja de amortiguamiento, que en los extremos traen lo que son este, dos pernos y adentro está aproximadamente de una y media lo que es el cuerpo de la goma, tenemos nosotros allí un, este, repuesto, ¿no? un repuesto que también lógicamente con los, háblenos, nosotros le hacemos extracción de el, los pernos y nosotros mismos le hacemos la instalación de los no pernos y lo tenemos en el código 3825 aquí no aparece la imagen pero es el perno ya este de alguna manera por llamarlo ya ha pegado el, pol, el polímero a lo que es el perno o vulcanizado no si podemos manejar ese término ya viene vulcanizado el, este, el perno de la 13825 ya viene el, pol, el polímero este, como lo en pueden, una sola pieza como lo pueden ver en el, la imagen del facebook este, son divididos en tres formas porque en la, para que pueda absorber los esfuerzos uno lo que es una de las orillas y el otro Lo que es el centro del cuerpo, verdad Eso va a absorber toda la función Y va a ser la función de Lo que es la suspensión Ahora, esta parte de este Juan Me dirías, oye este Lo voy a tener que este, instalar O lo pueden instalar, ustedes en el centro de servicio Claro que lo pueden hacer en el centro de servicio Juan, y realmente Esa caja de suspensión En el mercado, eh, está exuberante Mientras que nosotros tenemos un precio muy muy muy, muy accesible, accesible ¿no? para nuestros usuarios. Sí, ya no tiene que comprar toda la caja de torque, ya lo que puede comprar son este, los repuestos, los repuestos que nosotros tenemos para este, ambos lados. Ya tenemos esos repuestos, que es la 13825. Eso es una suspensión que apenas está entrando en el mercado, que ya existía, pero ahorita ya la trae el LT y ya la traía este, el Prostar. No todos los Prostar, pero sí traían algunos Prostar este tipo de este, el tipo le llaman kit para caja de torque, y esta parte de suspensión la hemos visto más al norte, parte de lo que es parte de Monterrey, parte de lo que es Sonora, y pues ahí saludos a nuestros amigos, que aquí en Boguitlán en también, también. Ahí nos entonces, ha llegado eh, esas suspensiones, entonces la, la verdad es que ya tenemos este, esta parte esencial para los nuevos LP ¿verdad? Para, los, para la caja de torque, y está muy fácil de identificar cuando tengan... Este, su unidad, pues van a ver que en vez de tensores, que es, la es el mismo principio de los tensores que con la caja de torque, pues sí. que es la misma función. Y como inmigra, ¿verdad? De un modelo que es el Prostar, que esa inmigración se dio con esa caja de torque, a tener el nuevo modelo que salió en LT. En LT, ya viene ¿no? Y otra situación, este, Juan, oye, los tensores de abajo, las granadas, ya las tendremos. que Son qué? medidas... Diferentes a las convencionales, estas este, granadas ya contamos con ella, tenemos la 18909. la distancia de centros cambia, ya no son 4-3 octavos, ya cambia, el diámetro exterior también ya cambia y, este, y el barreno viene siendo el mismo, viene siendo 5 cinco octavos, cinco octavos es correcto, eh, estamos recomendando 180 libras-pie y ya contamos con la granada que va en la parte de abajo, que lleva este... 2, 4, 8 granadas y la para estos tipos de tensores que parecen de un lado eh, donde se sujeta lo que es el amortiguador es de aluminio estos tipos de tensores al momento de que es por uso y como es una suspensión de, para helogramo posiblemente les va a beneficiar mejor esta granada porque eh, se, hay unas granadas que son de goma y eh, cuando se recorre lo que es la suspensión se viene llevando lo que es el tensor lo que es este de aluminio con este tipo de, grono, de, de buje no se va a recorrer lo que es uno el buje y dos te va a dar un mejor este robustez en lo que es el tensor. Entonces, para esos esfuerzos torsionales, te recomendamos la 18909, que, que es una versión en casquillo, verdad? Juan? Una versión casquillo. Y este se la recomendamos. Ya la tenemos este, nosotros desarrollada junto con el kit para la caja de torque le recomendamos que este si tienen, donde se puede comunicar, este, no sé si ahí tengas, este, la página de, donde nos puedan comunicar, este, ahí nuestros amigos de, ya viene la parte final, verdad, ya viene la final. en la parte final, ahí esperamos sus llamaditas, este, de alguna manera, este, unos WhatsApp que nos puedan mandar, nosotros estamos en la plena disponibilidad de poderles apoyar, porque, este, sí. Ustedes a la hora de hacer bien su trabajo también nos lo reflejan a nosotros, nosotros este, somos parte también de su trabajo, entonces ocúpenos, somos una herramienta, Ténganos confianza y va a ver que este, vamos a salir adelante como con muchos clientes que nos mandan fotos de las figuras de sus suspensiones que tienen y este, de esa manera nosotros los podemos este, asesorar. Este, pues, Saludos, no sé si tenga saludos, todavía nos algunos, algunos, saludos, saludos todavía no ahí a saludos que es este, parte de la, del Estado de México y también una parte de lo que es este, Mochis, ahí nos han pedido también un saludo y una cosa muy esencial a lo que es este, que las personas que nos visitan pregúntenos, podamos este, resolver las deudas este, que, que traen ustedes en la forma de instalación, alguna granada, alguna pieza también ir este, a la vanguardia de las nuevas suspensiones que están haciendo en el mercado claro que ya GAP está trabajando en esas nuevas suspensiones, esas nuevas refacciones que ya se encuentran, este Juan, que incluso también vamos a tocar más adelante, temas que nos faltan como que es Volvo, Mac, Sí, nos faltan todo lo que son remolques, remolques, quinta Dolis, Dolis, Quintanuel, Dolis. pero les queremos dar algo refrescante, a lo mejor pues, por ahí nos autorizan que hagamos una, un montaje en vivo un montaje en vivo para que ustedes vean este, los dispositivos, vean la herramienta y este, pues tanto la prensa como los dispositivos este, están a la venta ahí les vamos a dar el la, la técnica que nosotros tenemos, ustedes tienen su técnica muy válida y a lo mejor agregamos ahora sí que ambas técnicas y resulta algo súper mejor saludos a San López Miranda que nos está viendo al señor Gonzaga ah, que señor nos está Gonzaga. saludando entonces hay una parte verdad que ahí va a quedar que esta parte de uso por un programa en vivo, que realmente hay este detalle que trabajamos nosotros para ustedes, para que toda esta parte de la información que ya traemos, es para ustedes y les brinde un mejor servicio para lo que son los terribujes sí. Bueno, pues sí. muchas gracias por su tiempo, muy amables, de verdad, este un abrazo desde aquí hasta donde estén ustedes, este sigan fomentando esto, yo creo que es didáctico para todos nosotros y vamos a crecer todos juntos este... Y seguido todavía con el cubrebocas. Vienen y me voy a poner uno. Ya, este Todavía queremos que esta en la zona distancia. Este gel. Hay que cuidarnos. Porque realmente esta parte de cuidarnos. Nos cuidamos uno, nos cuidamos todos. Y como son estas refacciones. Gav cuida su tractocamión. Y todo lo que son sistemas de suspensiones. Saludos a Héctor Manuel, a Pili López. Héctor Manuel. Saludos. A, este, a Lalo. Saludos, Lalo también más a, ahí? Nuestros, a nuestros amigas este, Linera, también de aquí del estado es pues ahí, nos queda por no despedirnos este Juan, el día de hoy eso sería todo, y muchas gracias mándenos conocemos. sus correos y ahí estamos a la orden saludos Saludos.